a todos. Bienvenidos a STL tu guía de transporte, y el día de hoy terminaremos con la introducción al transporte público de Lima y Callao, con el sistema de ferrocarriles que se utilizan en la conurbación capital del Perú. Antes de empezar, les comunico que no contaré los proyectados servicios de cercanías, ya que se consideran trenes suburbanos, solo contaré los trenes urbanos sin más dilación empecemos. En Lima y Callao solo existe el servicio de metro como medio ferroviario, actualmente en Lima no existen los tranvías. El metro de Lima y Callao es el ferrocarril metropolitano cuya red cubre el área metropolitana de Lima, conformada por la conurbación de las ciudades de Lima y Callao, en el Perú. Es administrado por la ATU, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su operación comercial está a cargo de empresas privadas representadas en consorcios. Su red se encuentra en expansión a través de la red básica del Metro de Lima y Callao, que fue aprobada en diciembre de 2010 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La red cuenta con cinco líneas proyectadas. La extensión total del sistema dentro de la red básica, incluyendo la línea 6, está estimada en 165 kilómetros. Historia del Metro de Lima y Callao. El 20 de febrero de 1986, el primer gobierno de Alan García creó la Autoridad Autónoma de Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (ATE) por decreto supremo M001-86, ratificado luego por la ley N24565 el 30 de octubre de 1986. Esta entidad tiene como función administrar el sistema de trenes metro que circulan por Lima y Callao, que está basado en el proyecto Metro Lima, que remonta sus orígenes a los años 60, cuando el entonces presidente de dicha época Luis Bedoya Reyes buscó una solución para sustituir al ya clausurado en ese entonces tranvía de Lima. Al final, este primer proyecto, que es el germen de la actual autoridad autónoma, fue archivado en 1975 por el presidente entrante Francisco Morales Bermúdez, debido a la inviabilidad del proyecto provocada por la crisis económica que azotaba al país. Tras la creación de la ATE, esta hizo un concurso de capitales para la licitación de la obra de la línea 1 de Lima y Callao, que terminó ganando la italo-peruana lima Este consorcio inició con las obras de construcción de la infraestructura para un metro en viaducto elevado. Así, el 18 de octubre de 1986 se colocó la primera piedra en lo que hoy es la estación Los Cábitos de la línea 1, habiendo sido la principal promesa que hiciera el recién electo alcalde de Lima y militante del entonces partido de gobierno, Jorge del Castillo. Seguidamente, se inició la construcción de un patio-taller de 120.000 metros en el distrito de Villa El Salvador, al sur de la ciudad, destinado al parqueo de los trenes y al mantenimiento preventivo de los mismos. La construcción avanzó con relativa rapidez durante un par de años, pero cuando la línea 1 llegó al distrito de San Juan de Miraflores, específicamente al llegar a la estación Atocongo, el país se encontraba en una profunda crisis económica y social, lo cual motivó que se paralizara la obra, luego de una inversión de 226 millones de dólares en cofinanciamiento con el gobierno italiano. Solo se habían construido 9,1 kilómetros de vías y 5 estaciones. Antes de la paralización de las obras, desde 1990 se construyeron dos estaciones intermedias más en los primeros 9, 1, kilómetros, y se construyeron 800 metros más de vías desde la estación Atocongo hasta la actual estación de Jorge Chávez. Desde entonces, se paralizaron las obras de la línea 1 hasta el 2010. Durante estos años de paralización, los trenes salían a rodar en el tramo construido para evitar su deterioro, y a veces operaban con público, ofreciendo servicio de manera gratuita en días donde los transportistas de buses convocaban paro del servicio. No se operaba con el tramo construido, debido a que no llegaba al centro de la ciudad, y sería irrentable. También se convocó a programas de arte urbano responsable, a quienes se les dio autorización para hacer pintas en las columnas de las zonas de la línea sin terminar. En el año 2009 el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones retomara la administración de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Aate, encargando a una dependencia del Ministerio llamada Provías Nacional la organización de una licitación pública internacional para la selección de la empresa que lleve a cabo las obras civiles de la sección faltante del primer tramo de la hoy llamada línea 1, así como del equipamiento electromecánico del mismo. El financiamiento de la obra provino de una operación de endeudamiento externo con la española Corporación Andina de Fomento, CAF, por dólares americanos 300 millones de dólares, aprobado el 18 de agosto de 2009. El 2 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio otorgó la buena pro para la construcción al consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por la empresa brasileña Odebrecht junto a Grana y Montero de Perú. Las obras civiles de continuación de la línea 1 del metro de Lima se iniciaron el martes 2 de marzo de 2010. El tramo 1 de la línea 1 fue inaugurado el 11 de julio de 2011 por el presidente Alán García Pérez, en una ceremonia que se celebró en la estación multimodal Miguel Grau. El 11 de octubre de 2011 se culminó el proceso de transferencia del Metro de Lima, el cual fue entregado por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, AATE, a la empresa operadora Ginferrovías Sociedad Anónima, Línea 1 del Metro de Lima. En el mismo mes empezaron las pruebas en vacío, sin público, de la Línea 1 del Metro de Lima. A partir del 3 de enero de 2012 se iniciaron las preoperaciones con acceso a nueve estaciones, Villa El Salvador, Parque Industrial, María Auxiliadora, Jorge Chávez, Ayacucho, Ancamos, San Borja Sur, Arriola y Gamarra, en horarios limitados. El 6 de enero entraron en funcionamiento las demás estaciones en horario completo, de 6 a.m. a 9 p.m., y desde el 9 de enero hasta el 4 de abril de 2012 se realizaron los traslados gratuitos con todo tipo de pasajeros. La operación comercial se inició el 5 de abril de 2012 mediante el cobro por la utilización del servicio, empleando para ello una tarjeta inteligente recargable que puede ser adquirida en las diferentes estaciones. Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, convocó a licitación pública internacional para la construcción de la segunda etapa de la Línea 1, que une la estación intermodal Grau con el distrito de San Juan de Lurigancho. 26. En 10 de noviembre de 2011, comenzaron los trabajos preliminares de construcción del segundo tramo de la línea 1 que se inició a pocos metros del final del viaducto, en el cruce de las avenidas Aviación y Grau, frente al cuartel Barbones en el cercado o centro de Lima. El 10 de abril de 2012 se colocó oficialmente la primera piedra de la construcción y se dio inicio a las obras de gran envergadura. Después de casi dos años de trabajo se concluyó el segundo tramo, el cual permitió completar los aproximadamente 35 kilómetros que tiene la línea 1 en su totalidad, interconectando así a 11 distritos limeños entre Villa El Salvador, Ves, y San Juan del Lurigancho, SJL. Según el contrato, se construyeron 12,5 kilómetros de viaducto elevado, 10 estaciones y dos grandes puentes que cruzan el río Rima y la vía de evitamiento. La obra fue entregada el 12 de mayo de 2014 y luego de tres meses de pruebas en vacío, el 25 de julio de 2014 se dio inicio a las operaciones comerciales con público en la totalidad de la línea 1, tramos 1 y 2, la cual permite viajar desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho en 54 minutos, a diferencia de las casi tres horas que tomaba recorrer el mismo tramo en transporte convencional durante las horas punta. La culminación total de esta línea constituyó una fecha histórica para la ciudad de Lima, pues la misma tuvo que esperar más de dos décadas para ver culminada esta fundamental obra de transporte masivo. Actualmente, las líneas 2 y un tramo de la 4 se encuentran en construcción desde 2014, mientras que, actualmente, a la fecha de publicación de este video, la línea 3 se encuentra en proceso de licitación, aunque esta se encuentra traba debido a protestas de ciudadanos del distrito limeño de Puente Piedra, que quieren que dicha línea llegue a su comunidad. Ahora hablaremos sobre las líneas que conforman la red de metro, tanto como las activas, en construcción, licitadas o proyectadas. La línea 1 es la única línea actualmente en operación y cuenta actualmente con una flota de 44 trenes de 6 coches cada uno. Al iniciar sus operaciones, la flota estuvo conformada por cinco trenes al Salto Breda de procedencia italiana que se adquirieron en la década de los 80, y que fueron luego remodelados y actualizados, más 19 trenes de la marca Aston Metropolis 9000 que se adquirieron en el 2010. Estos últimos, inicialmente conformados por cinco coches cada uno. Posteriormente, al verificarse que se había superado la proyección de demanda estimada para 2035, se inició un proceso de ampliación de la capacidad del sistema, y en julio del 2016 se firmó una adenda al contrato original que permitió adquirir 20 unidades adicionales de trenes Alstom Metropolis, 9.000 con 5 coches cada uno, además de 39 coches para ser agregados al total de unidades, los que en adelante quedarían en formaciones de 6 coches. Con el arribo de los nuevos trenes, se logró reducir el término de espera de frecuencias de paso. En agosto de 2019 se reportó que la línea ya había alcanzado la cifra de 554,000 pasajeros diarios y la frecuencia de paso de trenes se redujo a 3 minutos en horas punta. Línea 1. La línea 1 se extiende por 34,6 kilómetros desde el distrito de Villa El Salvador, donde se encuentra el patio taller, hasta la estación Mayobar, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Fue construida en viaducto elevado y constituyó el viaducto de tren tipo metro más largo del mundo por seis años hasta ser superada por la expandida línea 1 del metro de Wuhan en el 2017, estaciones, sentido sur a norte. Villa El Salvador, Parque Industrial, Pumacagua, Villa María, María Auxiliadora, San Juan, Atocongo, Jorge Chávez, Ayacucho, Cábitos, Ancamos, San Borja Sur, La Cultura, Nicolás Arriola, Camarra, 28 de Julio, En Construcción, Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro, Caja de Agua, Pirámide del Sol, Los Jardines, Los Postes, San Carlos, San Martín, Santa Rosa, Bayobar. Línea 2. El recorrido de la línea 2 será de este a oeste a través de la ciudad, uniendo el distrito de Ate, Lima, con el Callao. Las características del recorrido permitirán que esta línea se conecte con la línea 1 en la futura estación 28 de Julio y con la primera línea del Metropolitano en su estación central, que además es subterránea y actualmente en funcionamiento. Adicionalmente se ha previsto construir al mismo tiempo un ramal que prolongue la línea 2 hasta el aeropuerto internacional, siendo este tramo una primera etapa de la futura línea 4. El gobierno encargó a la agencia estatal promotora de inversiones ProInversión la ejecución de los estudios técnicos y financieros para luego dar así, en concesión, la construcción del metro. Posteriormente, el viernes 28 de marzo de 2014 ProInversión otorgó la buena pro al consorcio Nuevo Metro de Lima integrado por COSAPI, Perú, Impregilo, Ansaldo Breda y Ansaldo STS, Italia, y BDIUM concesiones de infraestructura y diaria sociedad gestora de infraestructura, España. Previamente, el gobierno firmó el contrato el 28 de abril de 201, culminando el cierre definitivo del contrato y de la concesión. Las obras avanzaron en julio de 2014 en expropiación de servicios y se inauguró el inicio de la construcción el 29 de diciembre de 2014. Asimismo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, MTC, Carlos Paredes, anunció que el primer tramo de la línea 2 del sistema estaría operativo a inicios del año 2016. También precisó que las obras se iniciarán en el tramo de mayor demanda de la línea no obstante, debido a la demora en la expropiación de los servicios y cambios del cronograma, la línea 2 estaría operativa previstamente en el año 2021. Sin embargo, en julio de 2018 un informe de El Comercio señaló que según Ocitran, este debería tener 72% de avance, pero está al 23% y con 2,5 años de retrasos. Su construcción es clave para mejorar la movilidad de los limeños agosto de 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, según lo publicado en la resolución ministerial 674-2019, MTC-01, acordó modificar con la sociedad concesionaria Metro de Lima línea 2 Sociedad Anónima el cronograma de ejecución de inversiones. Si bien se tenía estipulado que la línea 2 empezaría a operar en febrero de 2021, con las modificaciones a la cláusula segunda del contrato de inversión, esta primera etapa recién ahora se dará en julio de 2021. Estaba también proyectado que para el 2024 la concesionaria entregue la obra culminada, sin embargo, con este nuevo cronograma la segunda etapa se entregará el 29 de enero de 2025. Estaciones, sentido este a oeste, todas en construcción. Municipalidad de Ate, Prolongación Javier Prado. Vista Alegre, Mercado Santa Anita, Hermilio Bartizán, Colectora Industrial, Óvalo Santa Anita, Evitamiento, San Juan de Dios, Circunvalación, Nicolás Ailón, 28 de Julio, Cancayo, Plaza Manco Cápat, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Helio, San Marcos, Oscar Raimundo Benavides, Carmen de la Legua, Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires, Puerto del Callao. 3. El 21 de marzo de 2012 la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presentó el estudio de factibilidad de una línea de metro subterránea que coincide en gran parte con la línea 3 prevista por el gobierno central. El estudio fue realizado con el apoyo de la cooperación francesa desde el año 2009 para la municipalidad de Lima durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda Losío. Según declaraciones de la alcaldesa, el citado estudio será puesto inmediatamente a consideración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la construcción total de la línea tomaría solo cuatro años. Esta línea correría mayormente bajo tierra y en sentido norte-sur, atendiendo a un sector de la ciudad que cuenta con el mayor tránsito de personas. La novedad es que se trataría de un metro expreso que circularía a mayor velocidad al no contar con muchas estaciones. El 29 de mayo de 2013, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, aseguró que el Gobierno también adjudicará las concesiones de la línea 3 completa y lo restante de la línea 4 del Metro de Lima antes de julio de 2016, de las seis líneas que tendrá este sistema de transporte público. De ese modo, a finales del año 2015 o principios de 2016 se concretará la concesión del diseño, financiamiento, construcción, provisión de equipamiento electromecánico, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. El 28 de julio de 2014 durante el mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala mencionó que antes de 2016 entregará en concesión la línea 3 del metro de Lima 51 a la convocatoria para los estudios de preinversión se inició en 2014, y el 22 de agosto de 2014, siete postores presentaron sus propuestas técnicos y económicas para los estudios de la línea 3 del metro de Lima. La adjudicación de los estudios se otorgó al consorcio Metro 3 integrado por Bryce PricewaterhouseCoopers, Ingerob, Metropolitana Milanese y Alpa Consult el 13 de septiembre de 2014. A finales de mayo de 2015 los estudios de preinversión se culminan donde previamente se hacen público solo una fracción de información del estudio por parte del MTC y posteriormente, el 26 de noviembre de 2015, se aprueba a través del Estado los estudios de preinversión para así pasar a licitación del proyecto que está previsto culminar en 2016. En noviembre de 2016 el embajador de Corea del Sur en el Perú, Han, indicó en una entrevista para el diario oficial El Peruano que inversionistas coreanos están interesados en buscar nuevas oportunidades de inversión, por ejemplo, en las líneas 3 y 4 del metro de Lima y los proyectos de saneamiento y agua potable en Perú. En junio de 2017, el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, AAT, Carlos Ugaz, indicó que la construcción de las líneas 3 y 4 empezaría en el 2019, por lo cual se estima que en el 2025 se complete la construcción y operación de ambas líneas. En el segundo semestre del año 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, declararía la viabilidad de proyecto para la construcción de la línea 3 del Metro de Lima, manifestó Roberto Vélez Salinas, asesor del Viceministerio de Transportes. En diciembre de 2019, el titular del MTC, Edmer Trujillo, adelantó a Diario Gestión que organismos internacionales como el Banco Mundial y el PIED han mostrado su interés por desarrollar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. La probabilidad que se analiza y que tiene un alto porcentaje de que se elija es que ambas sean desarrolladas bajo la modalidad de gobierno a gobierno, mecanismo usado en los Juegos Panamericanos y el aeropuerto de Chinchero. La línea 3 del metro de Lima y Callao se ha diseñado para ir en dirección norte a sur, desde la avenida Chillón traviche en Comas, hasta la avenida Pedro Miota en San Juan de Miraflores. La línea 3 estará compuesta por 30 estaciones a lo largo de 38,5 kilómetros de recorrido y será completamente subterránea. Para su implementación se utilizarán 87 trenes de 7 coches, con capacidad aproximada para transportar 1,400 pasajeros cada uno. Estos trenes no necesitarán conductores pues su conducción será automatizada. Se estima que la línea 3 transportará a 1.600.000 personas diariamente. En el 2021 se informó que en abril se firmaría el contrato de gobierno a gobierno para la ejecución del proyecto de la línea 3 del metro de Lima y Callao, según informó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. El ministro informó que hay ocho países interesados en ser parte del megaproyecto. En cuanto a las líneas 3 y 4 del metro de Lima y Callao, se ha lanzado el concurso de gobierno a gobierno. En el caso de la línea 3 tenemos el interés de ocho países que quieren participar son sumamente importantes y de primer nivel. La línea 3 del metro sería una construcción de 34, 3 kilómetros de corredor ferroviario, 100% subterráneo y 28 estaciones. Estaciones, sentido norte, sur, tentativo, debido a que en el lado norte puede haber una ampliación a Puente Piedra, pero que no se incluye ya que no está en el proyecto inicial. El Álamos, Guandoy, 2 de octubre, Villasol, Naranjal, Carlos y Tomás Valle, Bartolomé de las Casas, José Granda, Caquetá, Tacna, Garcilaso de la Vega Estación Central, Parque de la Reserva, Museo de Historia Natural, César Ganévaro, Conde de San Isidro, Andrés Aramuru, Huacapupiana, Parque Central de Miraflores, Parque Reducto, Panamá, Juana Alarco, Cábitos, Alejandro Velasco, Las Gardenias, Los Héroes, Pedro Miota. 4. El 9 de mayo de 2012 el director de promoción de inversiones de proinversión, el organismo estatal encargado de promover y organizar las concesiones en infraestructura, Héctor René Rodríguez, anunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, decidió que se construya también la línea 4 del metro, al mismo tiempo y en forma paralela a la ejecución de la línea 2. La línea 4 unirá el este con el oeste de la ciudad desde el distrito de La Molina hasta el distrito del Callao, pasando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con esta decisión la ciudad de Lima se convertiría en una de las pocas ciudades del mundo en construir varias líneas de metro al mismo tiempo. Cabe recalcar que el primer tramo de la línea 4 ya ha sido concesionado junto a la totalidad de la línea 2 en abril de 2014. Este primer tramo será construido en el mismo plan de ejecución de la línea 2. En 2014, Proinversión desarrolló un concurso público para contratar al consultor que se encargará de realizar los estudios de preinversión del proyecto para el segundo tramo de la línea 4. Posteriormente, el 27 de febrero de 2015, Proinversión otorgó la buena pro al consorcio formado por las empresas Euroestudios SL, Geocontrol SAC, Geocontrol Sociedad Anónima, T4 Sociedad Anónima, Subursal Perú, Consultoría Capac S.A.C., C, Consultiva Consultiva Aldaigus SAC, que será el consultor integral para los estudios indicados. En el primer semestre del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, declararía la viabilidad de proyecto para la construcción de la línea 4 del Metro de Lima, manifestó Roberto Vélez Salinas, asesor del Viceministerio de Transportes. La línea 4 del Metro de Lima y Callao se ha diseñado para ir en dirección oeste a este, desde la Avenida Néstor Gambetta en, en el Callao, hasta la Avenida Javier Prado Este, en el distrito de Ate. En el 2021, se aprobó la ley que dicta que esta línea llegue al distrito Chalaco de Ventanilla. Se están haciendo los estudios para delimitar las estaciones y recorrido. La línea 4 estará compuesta por 20 estaciones a lo largo de 23,6 kilómetros de recorrido y será completamente subterránea. Para su implementación se utilizarán 47 trenes de 7 coches, con capacidad aproximada para transportar 1,400 pasajeros cada uno. Estos trenes no necesitarán conductores pues su conducción será automatizada. Se estima que la línea 4 transportará a 1.270.000 personas diariamente. Recorrido, Avenida Elmer Daufet, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión y Avenida Javier Prado hasta la estación Mercado Santa Anita de la línea 2. Estaciones, sentido oeste, este las primeras ocho están en construcción, el resto son proyectadas. No se incluyen las del tramo en beta, ventanilla por no concluirse aún los estudios. Carpeta, Canta Callao, Boca Negra, Aeropuerto Jorge Chávez, El Olivar, Quilca, Morales Duárez, Carmen de la Legua, Venezuela, Rafael Escarpón, Pando, José de Sucre, Brasil, Felipe Saraberry, Guillermo Prescott, Las Palmeras, Conde de San Isidro, Rivera Navarrete, Pablo Carriquiri, La Cultura, San Luis, Monterrico, Manuel Olwin, Los Frutales, La Molina, Santa Patricia, Mayorazgo, Mercado de Santa Anita. Línea 5, la línea 5 conectará a los distritos de Miraflores, Barranco, Chorrillos y Villa El Salvador, distritos con costa que tienen playas en el Océano Pacífico, iniciando en la estación Parque Reducto N. 2 de la línea 3, y terminando en la estación de la refinería Conchal. Nunca estuvo proyectada con la expedición del Decreto Supremo N059-2010-MTC, que definió la red básica del Metro de Lima. Aún constituye un proyecto de ejecución futura, en tanto no existe anuncio oficial sobre su licitación y puesta en marcha. La longitud total de la línea se estima en 14 kilómetros. Por el momento solo se encuentra prevista como parte de la red básica del metro, pero aún no se inician los estudios para su diseño y construcción. Estaciones, sentido norte, sur, tentativo. Parque Reducto, Sáenz Peña, Plaza de Armas de Barranco, Alejandro Iglesias, Matellini, Cóndores, Pantanos de Villa, El Sol, Peaje de Villa, Refinería Conchal. Línea 6. Es una línea que ha sido presentada en 2014 como iniciativa privada a Proinversión y que está en etapa de evaluación, por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, estudia su construcción y plazo. Estos estudios determinarán aspectos técnicos respecto a si la línea 6 será subterránea, aérea o ambas. La línea tiene una extensión estimada de 32 kilómetros que se extiende de manera subterránea desde la estación Naranjal del Metropolitano, avenida Tupac Camarú, avenida Los Alisos, avenida Universitaria, avenida Bertoloto, avenida Pérez Aranibar, ex avenida del Ejército, avenida Angamos y avenida Primavera, y se evalúa si podría llegar hasta las avenidas Raúl Ferrero, calle 7 y Elías Aparicio, en el distrito de La Molina. Estaciones, sentido norte, este, tentativo. Estación Naranjal, Los Alisos, Los Olivos, Santiago Antúnez de Maiolo, Angélica Gamarra, Alcides Carrión, San Germán, Colegio José Granda, Perú, Argentina, San Marcos, Universidad Católica, Pando, Lima, Parque de la Media Luna, Magdalena, Ejército, Guantel, San Martín, Pardo, Comandante Espinar, Huaca Guacamoleana, Luis Bedoya, Mercado de Surquillo, Ancamos, Caminos del Inca, Velasco Azteque, Panamericana Sur, La Encalada, UPC. Muchas gracias a todos. Cualquier consulta, material importante o sugerencia pueden escribirla en los comentarios o en mi correo que aparecerá en la descripción. Saludos y gracias por su sintonía.